Piscis, Pisiano, Pisiana, Pisianitos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este su espacio de bio neuro sabiduría ancestral. Ya sé que parece por ahí un trabalenguas, pero la verdad es que nos encanta estar contigo en estos momentos, entregándote esta hermosa guía de tus arcángeles. Y quiero comentarte, Pisis, hermoso, hermosa, que el arcángel que en este momento te acompaña es el arcángel Miguel. Este arcángel decidido, firme, contundente, no es regañón, sin embargo es firme. Y para ti esta compañía en este momento es la que te va a dar la fuerza para brillar conectar con tu alma, soltar tus condicionamientos y salirte de esa jaula en la que crees que te encuentras ok, vámonos Pisces con tu guía del mes de diciembre bien, vamos a ver, este es el mazo, aquí está, quiero mostrártelo ¿por qué te lo muestro? porque voy a estar poniendo carta por carta en esta guía para ti vamos a ver ¿Cómo está tu presente? Vamos a hablar de aquellas emociones que es importante. Eh, pongas atención para la sanación. ¿Cuál será el resultado que va, vas a vivir en este mes acerca de llevar a cabo esta sanación? Y finalmente, me emociona decirte, Piscis, que estamos estrenando una nueva herramienta para ti que nos mandaron los arcángeles y el maestro Jesús para que puedas complementar, ¿verdad?, este conocimiento, esta sabiduría y sobre todo lo puedas poner en práctica. El hecho de que nosotros te entreguemos esta guía nos ayuda a que juntos sanemos, así que tu responsabilidad es ponerla en práctica, ¿ok? Déjame tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas, lo que te gustaría ver en las siguientes guías. Gracias, gracias por estar aquí, suscríbete al canal, vamos a ver tu presente Tienes, a ver que la muestro, ya viste, el coleccionista de huesos, de cabeza Piscis, piscis, Pisciano, Pisciana, Piscianitos ¿Qué hacen o de qué les sirve tanta carga emocional? tanta carga material en sus vidas se han estado sintiendo posiblemente en un momento de estancamiento, de no avance y de pronto se, nos, me, se preguntan ¿por qué a mí? ¿por qué no avanzo? tomé un poco de agua y déjame decirte Piscis que ese estancamiento o ese no avance es resultado de no querer soltar aquello que ya no te funciona tanto en la parte material como en la parte emocional si hay relaciones, si hay eh, sociedades en la parte profesional en las que ya no estás sintiéndote a gusto, muévete esta carta nos muestra un reloj y este reloj, metafóricamente hablando, se refiere a todas aquellas oportunidades que has dejado pasar en tu vida por querer cumplir un condicionamiento de la sociedad o de allá afuera, que tú mismo te compraste, te pusiste como etiquetas, como si fuera una, un ropaje como el de este... Eh, individuo y te las colgaste y entonces dijiste estas me convienen, estas me pertenecen y entonces dejaste ir o has dejado ir algunas oportunidades maravillosas en tu vida por hacerle caso a sus condicionamientos, te metiste a esta jaulita del ego y es muy fácil salir, toma la decisión, toma la voluntad de hacerlo Reconoce cuáles son tus condicionamientos, cuáles son aquellas eh, trampas que tienes, o emociones densas que tienes, como orgullo, envidia, lujuria. Si las quieres conocer todas, hay toda una serie de conferencias en este canal. Eh, te voy a poner el link para que identifiques cuáles son las que se mueven más en ti y también conozcas la forma de llegar a esa sanación. Y físicamente es importantísimo que ya sueltes lo viejo, ok, ya no te pongas ahí a, a tener reservas de herramientas, de clavos, de, eh, no sé, se me ocurre de, como los hombres, ¿no?, que, se, que de repente tienen, que el tornillo, que la tuerca, que las, eh, no sé, los alambritos, porque en algún momento les pueden servir. No, es momento de ya, lo, lo viejo, lo usado, lo que ya no usas después, antes, eh, de tres meses hacia atrás, ya, sácalo, ok, Haces esa limpieza para que te llegue lo nuevo, bien, esto es porque, mira Tienes el estímulo, lo que te ha llevado ahí justamente ha sido la resistencia al cambio, la resistencia a la aventura, a sacar lo viejo para que lo nuevo llegue y entonces te estás sintiendo como viejito internamente, ¿no? Es muy importante esa limpieza para que estos estímulos que estás recibiendo logren su principal objetivo que es tu crecimiento, tu evolución, tu trascendencia, ¿vale? Hay un momento en la vida del ser humano <risa> que te vas a dar cuenta que todo aquello que creías que te iba a servir en algún momento lo único que estaba haciendo era mantenerte en esta jaula activar totalmente esa pereza ¿no? de, del movimiento y ha estado bloqueando eh, que puedas conectar con la maestría de tu alma que puedas llegar a esa maestría de tu alma entonces, mi piscis hermoso, hermosa, es importantísimo que en este último mes del año hagas esta conciencia, hagas este contacto interno contigo mismo, contigo misma, dejes de posponer, clave, dejes de posponer aquello que ya tu alma te está diciendo que quiere experimentar te lances a la aventura y entonces abras ese espacio para que lo nuevo llegue. Estos estímulos que estás viviendo no son casualidades, ¿ok? Son bendiciones. Así que, a poner acción. ¿Para qué? Finalmente recobres esa fuerza, esa energía, esa vitalidad, esa pasión por la vida como lo hace esta carta siente que tiene el mundo en sus manos y no de una manera egoica sino de una manera apasionada entregada a la vida, a su propia vida ¿ok? sabe y se sabe con la certeza de que el poder superior en el que cree sea Dios, Buda, Jesús, Jehová como tú le llames o lo, o lo identifiques, tiene la certeza de que siempre está con esta persona, y sabe que el que mueve las piezas el que dice sí o el que dice no en este momento es ese poder superior y esto es únicamente este cuerpo, esta alma esta vida es únicamente el medio para la creación, ok piscis Pisciano, Piscianita finalmente eh, te invitan a salir al mundo, a salir a la vida, a estar eh, entregándote de una forma genuina a tu propia vida, a ti mismo, a ti misma, salte de esta guarida del dragón, ok, no te escondas, es momento ya de salir, por ahí si no me recuerdo y si has visto todas tus guías de mes con mes, esto ha sido una constante, Piscis te han estado pidiendo ya salir a la luz y siguen pidiéndotelo, Mira. Este mes es el último mes del año. No solo es el último mes de un año, no solo estás cerrando 365 días, estás cerrando con toda una energía de 10 años. Qué importante es esto, Pisces, porque 10 años de tu vida has experimentado... Cosas maravillosas, cosas que te han llevado a tu crecimiento. Esta energía para toda la humanidad implicó desarrollo tecnológico, desarrollo eh, en el área de la salud, desarrollo espiritual, la gente, las personas, empezaron a darle un mayor poder al despertar espiritual. Hoy en día la humanidad está despertando. Y este cierre de década, este cierre energético, nos va a permitir entrar a un nuevo nivel de conciencia. Así que de ti depende Piscis, ¿cómo quieres entrar a, este nuevo, a esta nueva puerta, a esta nueva década? Si vibrando desde el miedo, desde la escasez, desde el no se puede, no soy capaz, no lo merezco, soy la víctima del mundo o desde el soy responsable de mi vida y esto es lo que quiero vivir y experimentar. Firmeza. Ok, Pisis, esto está maravilloso porque en realidad si tus finanzas y tus relaciones no están yendo por buen camino, es porque hay que soltar eso viejo para darle entrada a lo, a lo nuevo. Finalmente, la, el regalo para ti, eh, la herramienta final que es la llave maestra para que puedas eh, reforzar todo esto que te están diciendo y que te la voy a entregar a través de una maravillosa herramienta que es las runas y estas runas llegaron a mis manos por un mensaje eh, y el mensaje ahora es compartirlas contigo para que la sabiduría y el conocimiento te llegue están guardadas en esta bolsita, quiero mostrártelas porque estoy enamorada y emocionada de esto es una bolsita de un material que parece piel sintética Ahí tengo las runas que son unas herramientas basadas en la escritura antigua germánica y estas nos permiten conocer a fondo aquello que está listo, aquello que está dispuesto a moverse para ti. Esta es una runa, ya so que una. Esta es una runa, es una pieza de madera. Puede ser de otros materiales, sin embargo la que yo estoy manejando ahora es de madera. Y los símbolos están tallados en forma eh, de forma manual, están hechas a mano, ¿ok? Y en este momento, con esta runa, este símbolo te dicen que esta runa significa la cosecha, eh, nos habla de los periodos fructíferos de la vida, de que todo lo que hemos estado vibrando y hemos estado viviendo a lo largo de estos eh, tiempos ha sido de manera... Divina para que vivas esta justicia de tu alma ¿ok? Esta entrega de tu alma Para que reconozcas aquellos condicionamientos que ya no te están funcionando Para que reconozcas que la vida es un juego en realidad Y que tú eres una pieza importantísima de ese juego Imagínate que estás jugando Monopoly ¿Qué sería de nosotros sin ti? no? Entonces, bueno, esta runa se llama Jera. Y nos habla justamente de esta transformación que estás viviendo, de este cambio que ya se te pide hacer, momento de cumplir y empezar a cumplir tus planes, ¿ok? Si tienes ideas, sueños, proyectos que no has bajado a tierra, es momento de que los escribas, de que te avientes a hacer un plan de negocio, un plan de ejecución, ¿ok? ¿Para qué? Para que eso lo no puedas empezar a trabajar en, esta, en este siguiente año. Los buenos resultados por tu trabajo, por tu entrega, por esta parte de, por estas ganas esta voluntad de sanar espiritualmente, te va a dar recompensas increíbles e inigualables. Solamente requieres vibrar en alto, vibrar desde el amor, desde la abundancia, desde el sí se puede, desde tu poder interior. Es muy importante que recuerdes que para tener un logro, para vivir la experiencia del éxito en cualquiera de las acciones que tú tomes, requieres constancia, paciencia, entrega, practicar, habrá momentos en los que avanzas, en los que sientes que te estancaste, pero tú sigues y sigues y sigues y eso te va a llevar a disfrutar el triunfo, ¿ok? Solamente se te requiere justamente ser perseverante, paciente, entregado y hacerlo con el mayor cuidado amoroso para ti para tu alma, ¿vale? Piscis gracias por estar aquí recuerda suscribirte al canal darle like, activar la campanita mandarme tus comentarios amorosos, tus besos tus abrazos, tus apapachos todo lo que me quieras mandar es bien recibido bendiciones también, ¿por qué no recuerda que todo lo que mandas a la, no solo a las personas sino de manera energética el universo te lo manda duplicado, así que te mando bendiciones, mil bendiciones, millones de bendiciones, besos, abrazos, a papachos. Gracias por estar aquí. Recuerda, si tú quieres cerrar con broche de oro este 2019, abrir y estar preparado para proyectarte y manifestar un, dos, un inicio de década y un año 2020 bastante, bastante bueno para tu vida, tenemos para ti las guías personalizadas. Solamente tienes que mandarnos... Un correo a la dirección que te voy a poner aquí abajo y en respuesta te enviaremos la serie de opciones que tenemos disponibles para ti para que elijas la que mejor se ajuste a tu alma. Gracias, gracias, gracias. Te amo con todo mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. <risa> Cuídate mucho. Bye.